parte uno. Ahora que sabemos cuál es la verdadera agenda y toda la industria y tecnología que hay detrás, nos falta por saber quién es o qué está detrás de todo esto y qué es lo que quieren. Para llegar a este punto tan complicado, es necesario disponer de un mapa para poder orientarnos y saber de dónde pueden venir estas entidades demonios, inteligencia artificial, o frecuencias, o lo que sea, que, en palabras de Jordi Rose, están invocando y construyendo. Para poder hacernos con un mapa es necesario recabar toda la información sobre lo que puede existir más allá y elaborar un mapa lógico. Juan 14, 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Recopilar toda la información sería una tarea ardua de años. Pero no os preocupéis, esta tarea llevo haciéndola años y aquí condensaré la parte más científica y más estructurada. Para empezar debemos conocer a cinco viajeros imprescindibles para poder presentar un mapa y los cuales nos ofrecen una imagen bastante clara y precisa de lo que está más allá de nuestro universo físico conocido. Entre las personas que llevamos ya mucho tiempo en este mundillo hay una fuerte discusión sobre estas personas que a continuación presentaré. Unos dicen que estas personas son seres con alto conocimiento y otros dicen que estas personas fueron alcanzadas en sus viajes y ahora forman parte de la agenda. Mi opinión es que independientemente de si son de un lado o del otro, tienen la información de cómo es el otro lado y esta información ayuda a encajar las piezas. Empecemos. Robert Monroe El viaje de Robert Monroe. Experiencias fuera del cuerpo. En los años 50, Robert Monroe era un hombre de negocios, de gran éxito, en el mundo de la radiofusión, <coughs> radiodifusión de Estados Unidos. No tenía ningún tipo de conexión con lo espiritual, ni especiales inquietudes filosóficas o religiosas. La familia y el trabajo eran sus principales motores. Una noche le sorprendieron extraños fenómenos mientras estaba durmiendo. Vibraciones y ruidos misteriosos que lo aterraban mientras su cuerpo parecía permanecer paralizado. Esas experiencias continuaron repitiéndose varias noches. Y desde que comenzó a tener viajes conscientes fuera del cuerpo, su vida cambió. Muy preocupado por lo que le estaba ocurriendo, acudió a médicos y psiquiatras. Se hizo varias revisiones con la esperanza de aclarar qué tipo de dolencia le aquejaba, incluso sospechando que pudiera tener un tumor cerebral. Pero todas las pruebas médicas resultaron normales y nadie pudo encontrar nada extraño. Su interés por explicar lo que le estaba pasando y las respuestas que fue obteniendo lo condujeron con el tiempo a la necesidad de ayudar y contribuir a que otras personas con estas y otras experiencias se sintiesen en paz. En paralelo, se incrementaba infinitamente su curiosidad por explorar el vasto mundo de la consciencia como una aportación propia al conocimiento de la humanidad. Sin embargo, Robert Monroe se convenció en ese momento de que esta exploración nueva para él había de ser una tarea individual para quien quisiera emprenderla, basada en la propia experiencia y no asentada en un sistema de creencias. Su principal conclusión en aquellos tiempos fue que el ser humano es más que un cuerpo físico y que tenemos una dimensión espiritual desconocida e inexplorada. La idea de que el hombre es, de alguna manera inmortal, empezó a rondar en su mente. Con el paso de los años, las experiencias fuera del cuerpo de Robert Monroe se hicieron más ricas y complejas, y comenzó a investigar de forma intensiva, con la ayuda de la tecnología y el sonido. Sus esfuerzos lo llevaron a la creación del sistema Emisync, hemisferios sincronizados, que en su etapa inicial fue probado en amigos y familiares voluntarios, y más tarde, científicos y profesionales de otras disciplinas. Por otro lado, sus experiencias y los informes de los colaboradores que colaboraban con él le permitieron formar un mapa de la realidad más allá de la materia física. Constató que allá afuera hay coherencia y organización y trató de describirlo con los datos recopilados. Intentó con todo lo anterior vislumbrar el sentido de la existencia física. Fue comprobando que los resultados obtenidos acababan corroborando en una gran medida aquellas ideas ya expuestas por las filosofías antiguas y religiones que todos de todos los tiempos acerca de la vida, la muerte y la reencarnación, de las que no diferían mucho. No obstante, continuaba insistiendo en que no hay nada válido fuera de la propia experiencia personal. Según pasaron los años, la idea de que todo está interconectado en tanto que todo lo individual es un aspecto más del gran todo, quedó definitivamente afianzada en su persona. La contribución de Robert Monroe ha sido, y es enorme, por una parte tenemos su propia historia vital en el camino del conocimiento y la exploración de la conciencia humana, con sus alegrías y sus recompensas, pero también con sus dificultades y sinsabores. Su intensa vida de búsqueda marca balizas luminosas para que otros muchos buscadores que vendrán después de él y que están atravesando territorios similares, su experiencia puede servir como guía e inspiración para que todos los que están buscándose a sí mismos y el sentido de su experiencia, porque Robert Monroe fue al fin y al cabo como los demás, un hombre normal y corriente que vivió en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Además sus investigaciones marcan un antes y un después en la exploración de la consciencia. Las experiencias fuera del cuerpo ponen una herramienta de exploración y crecimiento de valor incalculable, buscadas por los sabios e iluminados a lo largo de la historia, pero es cierto que no son accesibles para todo el mundo por la dedicación que requieren. Sin embargo, Robert consciente de lo anterior, nos regaló otro instrumento poderoso para dichas exploraciones, la tecnología Emisync. Esta herramienta sí que puede considerarse democrática, porque abre el acceso a las dimensiones sutiles y al desarrollo personal a todo tipo de gentes, con o sin experiencia, en cualquier estado de evolución y además con un esfuerzo muy por debajo de las técnicas y prácticas de las religiones y filosofías tradicionales. Fue fundador del Instituto Monroe Virginia USA, logró reconocimiento mundial como pionero, visionario y explorador de la consciencia humana. Sus avanzadas investigaciones, que empezaron durante la década de 1950, lo llevaron al descubrimiento de patrones de sonido específicos que pueden identificarse y generar efectos sumamente beneficiosos en la capacidad de la mente humana. Robert Monroe desarrolló la técnica Emisync con el apoyo de un gran número de especialistas en los campos de psicología, medicina, bioquímica, psiquiatría, ingeniería eléctrica, física y educación. En definitiva, Robert Monroe trajo esperanza a todas las personas con hambre de autoconocimiento y les hizo ver que la búsqueda, aunque nada fácil, es posible para todos y cada uno de nosotros. Tom Campbell Tom Campbell empezó a investigar los estados alterados de conciencia con Robert Monroe en los laboratorios de Monroe. En la década de 1970, donde él y algunos otros fueron fundamentales en el estudio de la consciencia y su funcionamiento. Estos pioneros de la consciencia ayudaron a diseñar experimentos, desarrollaron la tecnología específica para la inducción a los estados alterados de consciencia y fueron ellos mismos sus principales temas de estudio. Los conejillos de Indias todo al mismo tiempo. Campbell ha estado experimentando con la exploración de la mente subjetiva y objetiva desde entonces. Durante los últimos 30 años, Campbell se ha centrado en explorar científicamente las propiedades, los límites y capacidades de la consciencia. Durante ese mismo periodo de tiempo, se ha destacado como un científico que trabaja un físico profesional dedicado a ampliar las fronteras de la tecnología punta, un gran sistema de simulación, desarrollo tecnológico e integración y la vulnerabilidad de los sistemas complejos y el análisis de riesgos. En la actualidad y durante los últimos 20 años, ha estado en el Centro de Desarrollo de Misiles de Estados Unidos en los sistemas de defensa. ¿Quién es Tom Campbell? ¿Cómo es que un físico termina escribiendo libros sobre la consciencia? Ahora y siempre, un científico. Para algunas personas Tom Campbell es el Einstein no reconocido de nuestra época. Tom es TC, descrito en el segundo libro de Bob Monroe, Viajes lejanos, y ha sido un serio explorador de las fronteras de la realidad la mente, la consciencia y los fenómenos psíquicos desde principios de 1970. Su obra My Big Toe es un modelo que explica la existencia y la realidad y se basa directamente en la investigación científica de Campbell y sus experiencias de primera mano. Representa los resultados y conclusiones de 30 años de cuidadosa exploración científica, y de los límites y el contenido de la realidad desde los puntos de vista de la física como de la metafísica. El autor ha hecho todo lo posible por acercarse a sus exploraciones sin prejuicios ni ideas preconcebidas. No hay ningún sistema de creencias, dogmas, creencias, supuestos o inusual en la raíz de su obra My Big Toe, Mi gran dedo gordo del pie pero que realmente quiere decir te, teoría del todo. Theory of everything. Tom Campbell exige una alta calidad constante, datos empíricos y testimoniales para separar lo que es real, existente de forma independiente y externa de lo que es imaginario o ilusorio. Tom Campbell tiene base científica de este modelo general de la realidad Tom Campbell es, ante todo, un científico. Robert Bruce Robert Bruce nació en el 1955 en Inglaterra. Su nombre se hizo público por primera vez a principios de 1990 a través de su actividad en un grupo de internet, AstralPulse.com. Con el tiempo plasmó sus impulsos, con el tiempo plasmó sus resultados en una serie de artículos a Treaties of Astral Projection, tratados de la proyección astral, que más tarde se amplió sustancialmente para formar su primer libro, Astral Dynamics, Dinámica Astral, que ha vendido más de 50.000 ejemplares desde 2008. En 2008 Robert Bruce fue catalogado por la revista Enlightenment Next Magazine, Magazine próxima de iluminación, como uno de los principales expertos en el mundo sobre las experiencias fuera del cuerpo. Robert Bruce fue influenciado por Robert Monroe, Fran Bardom y otros autores en el campo de la experiencia fuera del cuerpo. Bruce describió una forma de concentración mental en las partes del cuerpo y las llamó imágenes táctiles basadas en el sentido del tacto. Este método fue puesto en práctica a mediados de 1990 en un tutorial de Bruce llamado New Energy Ways, Nuevas Formas de Energía. Bruce afirma que estas sensaciones son causadas por las neuronas, pre-movimiento de carga y descarga, y que estimulan en el ser humano su cuerpo energético. Esta conclusión está en acuerdo con las afirmaciones de Eckhart Tolle, y el taoísta Mantak Chia. Bruce evita en gran medida los términos tradicionales sobre los aspectos de la energía del cuerpo humano, teniendo en cuenta que es una barrera importante para la comprensión y la aceptación en el mundo occidental. Bruce cree que las prácticas en muchos países de Oriente sobre la visualización no fueron diseñadas para visualizar un todo y que con esta interpretación se recibió en Occidente como problemas de traducción. Según este razonamiento, las visualizaciones occidentales están en gran medida equivocadas y son ineficaces. Este carácter directo ofrece nuevas cualidades de una retroalimentación del sistema, la medición instantánea más notable del posible éxito de estímulo. Esta intuición adicional sobre la visualización es reclamada para permitir resultados notables en cuestión de minutos. Eckhart Tolle enseña el método de concentrarse en la consciencia del cuerpo físico como una forma de conectarse con el ahora, que es similar a los métodos de la imagen táctil de Bruce, pero Tolle no ofrece un sistema de trabajo energético. Un concepto clave en la teoría de Bruce de la inyección, de la proyección, es el efecto de la división de la mente. En contraste con la opinión tradicional de que en la proyección se abandona el cuerpo físico, vacío de la inconsciencia, la interpretación de Bruce es que la consciencia física sigue estando in situ, pero está sujeta a una duplicación del proceso. Según esta teoría, después de la duplicación de las versiones múltiples de la consciencia como un proyector que funciona en forma independiente, se constituyen las huellas de la memoria separadas, pero simultáneas y compitiendo cuando se recombinan, gato de Schrödinger, confundiendo los recuerdos más adelante. Bruce presenta talleres de metafísica a nivel internacional y da conferencias instruyendo en los métodos para aumentar energías chi, shen y shin para el desarrollo espiritual, autocuración y la proyección astral. Bruce también enseña las técnicas de proyección en el plano astral y la zona de tiempo real y ha coorganizado un curso sobre este tema con Murel Codil en el Instituto Monroe. Jürgen Ziu, nacido en Alemania, Jürgen recibió su formación artística en la Academia de Arte de Hamburg. Jürgen Ziu nació en 1947 en una pequeña localidad al oeste de Alemania. Su padre murió después de una prolongada enfermedad cuando él solo tenía nueve años de edad. Este evento cambió su vida drásticamente, especialmente cuando su padre se le apareció en un sueño poco después de la muerte persuadiéndolo para que le contara a su familia que estaba bien. Aunque nadie le creyó, Jürgen se convenció desde entonces de que la vida no termina en la muerte física. Apasionado por el arte abstracto, se matriculó en la Academia de Arte de Hamburg, pero fue su deseo de buscar la fuente de la creación y el misterio detrás de las apariencias de la vida lo que le hizo embarcarse en un camino que cambiaría su vida para siempre. A la edad de 22 años, comenzó a dedicar grandes porciones de su tiempo a un régimen de prolongada y profunda meditación. En un ambiente de instituciones esotéricas y cultas establecidas en aquella época, Jürgen rechazó su influencia dirigiendo su atención hacia adentro, lo que lo llevó a un cambio en su forma de vivir y a un despertar a la experiencia. Poco después de esto, desarrolló su capacidad de proyectarse fuera de su cuerpo y lo registró en sus diarios, donde permaneció durante casi 40 años. Estas experiencias potentes cambiaron el énfasis de su labor artística, lejos del arte abstracto. Trabajó durante muchos años en el Reino Unido, en el campo de la publicidad basada en roles y diseños, mientras que en sus ratos libres continuaba con su pasión por la pintura y produjo una gran cantidad de trabajos abstractos. En 1986, con la ayuda de sofisticados programas de ordenador, trató de recrear las escenas que veía en sus proyecciones. Empezó a crear imágenes digitales llenas de fantasía, lo cual acabó convirtiéndose en su verdadera pasión. Jürgen ha creado más de 50 conocidas imágenes llenas de fantasías y carteles, llegando a vender un millón de copias. Sus imágenes aparecen en las portadas de libros de autores de ciencia ficción como Robert Silverberg, Bernhard Vinch, Stephen Baxter, Ian Banks y Peter Hamilton. En 1997, Jargen publicó un libro llamado Nuevos Territorios. Las visiones de la informática de Jürgen Zew no es de extrañar su enfoque sensible al arte lírico. Su trabajo fue reconocido por la industria de la publicidad y fue rápidamente adquirido por algunos clientes comerciales de prestigio que van desde las grandes instituciones financieras como The American Express, Woolwich, Schroders gerentes de Edimburgo y el Fondo de Norwich Union, a las empresas como Virgin, Lego, Canon, Kodak, Siemens y Apple. También contribuyó con su trabajo de ilustración a editoriales importantes como Dorling Kindersley, Kingfisher y Penguin. En 2008 publicó un libro multidimensional Man, hombre multidimensional, en el que habla sobre sus experiencias en los viajes astrales, las superdimensiones y la vida después de la muerte. Actualmente tiene una página web dedicada exclusivamente a este tema. Frank Keppel Frank Keppel fue un investigador inglés que tuvo interés en la aplicación teórica y práctica de la proyección y exploración astral, las experiencias extracorpóreas y las áreas relacionadas de estudios sobre la vida después de la muerte. Se graduó en electrónica y trabajó como consultor científico durante muchos años antes de su retiro en el sur de Francia, para así poder concentrarse completamente en su investigación. Frank se interesó primeramente en los estudios sobre la vida después de la muerte y sobre el trabajo del pionero investigador Robert Monroe. ...cuando se cruzó con uno de sus libros en una librería de segunda mano hace 25 años. En un antojo, Frank decidió leerlo y pensó que el autor estaba completamente loco o algo parecido. Frank no aceptó ciegamente todo lo que Monroe escribió, tampoco lo desechó automáticamente por completo. Su perspectiva científica lo guió a poner a prueba los hallazgos de Monroe e intentar reproducir su trabajo... Solo entonces podría estar satisfecho de que Monroe estaba verdaderamente en algo. Frank no solo produjo el trabajo de Monroe, sino que incluso llevó más allá de los límites la investigación de Monroe. Frank pasó mucho tiempo escribiendo en los foros de discusión de la web astralpulse.com, el mismo foro donde Robert Bruce se dio a conocer. Frank aportó una gran riqueza de información y consejos invaluables a muchas personas que tratan con este tema. Tras su desaparición y con la imposibilidad de un trabajo estrictamente elaborado por parte de Frank, el cual se basaba en los escritos, de, en los escritos que trabajaba en el foro de AstralPulse.com, un administrador del foro, Douglas Eckhart Gandalf, ...decidió buscar todos los escritos de Frank que dejó en el foro... ...y reestructurar todos los párrafos para poder presentar su teoría... ...en un formato estructurado y con el nombre de la Realidad Ampliada... ...la cual está dividida en cuatro focos. Los diferentes mapas de la Realidad Ampliada... El mapa de Robert Monroe... ...Robert Monroe pasó la mayor parte de su vida... ...investigando los fenómenos de la experiencia fuera del cuerpo... Su trabajo inicial detallado en su primer libro, Viajes fuera de su, del cuerpo, siguió líneas muy tradicionales de estudio, trazando paralelismos muy definidos entre sus experiencias detalladas en este libro y el trabajo de los místicos tradicionales. Sin embargo, en sus libros posteriores, Viajes lejanos y El último viaje, publicados muchos años más tarde, reveló cómo su trabajo había progresado hacia el desarrollo y la formación de un modelo completamente diferente de consciencia. Su concepto local inicial había sido totalmente sustituido por una serie de niveles de enfoques mentales. Estos niveles fueron etiquetados como enfoques. Usando una serie de antecedentes de números arbitrarios, cada nivel fue identificado a partir de las impresiones mentales presentes que Monroe clasificó y etiquetó, de manera que otros pudieran seguir su trabajo y duplicar sus experiencias. Si estáis introducidos en el tema, veréis que, en otras culturas espirituales, estos estados de consciencia reciben otros nombres, un breve recorrido por los mismos... Enfoque 1. Es un estado de mente despierta en la parte de la aquí y ahora, dentro del tiempo y el espacio que llamamos planeta Tierra. Enfoque 10. Es cuando el cuerpo físico está profundamente relajado, tanto que las señales físicas de los cinco sentidos se reducen en gran parte. La mente se mantiene despierta y consciente y el cuerpo físico ligeramente dormido. Enfoque 11. Permite programar la mente para controlar las funciones físicas, mentales y emocionales de uno mismo en cualquier momento del día. Es lo que Monroe consideraba su contribución más importante al desarrollo personal y lo usaba hasta el último día de su vida. Se llama canal de acceso ya que da acceso a nuestro ser total de una manera especial y muchas veces permite recibir información de esa otra parte de nosotros. Enfoque 12. Es un estado de relajación profundo del cuerpo, donde la mente empieza a percibir de lo que normalmente llega de manera restringida por las señales físicas del cerebro. Se empieza a comprender la libertad de la conciencia humana con respecto al cuerpo físico. Enfoque 15. Permite la experiencia consciente del no-tiempo con una separación progresiva mayor entre la consciencia y las señales del cuerpo físico, un estado muy similar a las fases del sueño profundo, pero la mente se mantiene despierta. Enfoque 18. Energía de amor incondicional para aumentar esta vibración en nosotros y usarla en la vida diaria con las personas que nos rodean. Enfoque 21. Es la frontera de la percepción humana del tiempo-espacio, equivalente al sueño profundo, mientras la mente sigue totalmente consciente y activa. Enfoque 22 Es la frontera para la mente humana entre tiempo y espacio y otros estados de existencia no físicos. Es un lugar de pensamiento aleatorios, dispersos e incontrolados. Frecuentemente se experimenta como un pequeño cambio de vibración. Enfoque 23 es la condición del ser humano independientemente después de la muerte física. Es un área muy activa, llena de mentes humanas que antes eran físicas y que están en varios estados de confusión, emoción, estancamiento y a veces estados de espera o curiosidad. Enfoque 24 Es el lugar de actividad no física generada por sistemas de creencias religiosas simples o primitivas. Como en todos los sistemas de creencias en el nivel no físico, hay poca percepción, solo un flash o una sombra si no desconoce la creencia. Enfoque 25 es la expresión de las creencias de las principales religiones organizadas de la historia humana reciente, muy distintos en sus actividades. Aquí están el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam y otras, completas, con varias denominaciones en las mismas. El visitante en estas zonas estará atraído solamente hacia aquellas que han sido o son un elemento fuerte en su estructura de vida física. Otras serán patrones de energía menos coherentes, variando según el conocimiento directo de cada persona, su experiencia e interés. Enfoque 26. Identifica zonas estrechas después de la muerte que contienen las estructuras y conocimientos de varias creencias muy individuales que se basan en las experiencias directas del ser. Algunas se componen de no más de dos o tres individuos. Su gran selectividad es un factor principal en cuanto a la percepción como a la admisión en estos sectores. La pura consciencia es a veces el principio, o punto de entrada, en la mayoría de estos sistemas únicos y exclusivos. Mapa de Tom Campbell Para Campbell, el cual es científico y usa la jerga científica, realidad física-material, Physical Matter Reality, en in inglés, es la realidad en la que vive nuestro cuerpo, junto con las propiedades y leyes físicas. PMR incluye el universo material, las galaxias, los sistemas solares, los planetas, y todo lo conocido y desconocido que existe materialmente dentro de ellos. PMR es una realidad virtual simulada dentro de la consciencia, que se calcula en su propio espacio de cálculo, dimensión, dentro de la gran computadora, Dios, por decirlo de alguna manera. Nuestro PMR, o nuestra realidad física, no es el único. Hay muchas otras realidades físicas agrupados, por ejemplo, Realidad física K, subconjunto, dentro de la realidad no física, conjunto. Realidad no física, Non-Physical Matter Reality in English, contiene nuestra realidad física y otras realidades físicas K, así como otros subconjuntos. Realidad no física es donde se encaja nuestro sistema de realidad PMR, OS, our system in English, ...como se muestra en el siguiente gráfico. No Physical Reality. Realidad física 1, 2, otra, otra, otra y otra acá Nuestra realidad física en nuestro universo. No realidad física 2, no realidad física 3 o realidad no física 1, realidad no física 2, no realidad física 1... Nuestra realidad física y muchas otras realidades físicas disponibles, foco 1 de consciencia, utiliza la construcción de espacio-tiempo dentro de un filtro de interfaz, interface, de consciencia, que define la percepción, experiencia, de realidad física, foco 1, para las unidades de libre albedrío, Free Will Awareness Unit, en in inglés, o sea, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros... Somos un punto de consciencia de libre albedrío. Somos una unidad de libre albedrío. Los PMR se utilizan como un laboratorio de aprendizaje de alta intensidad con retroalimentación. Básicamente, Campbell dice que las realidades se organizan en una suerte de conjunto dentro de un superconjunto. Cada conjunto, NPMR, estaría organizado por subconjuntos, realidad física. Por ejemplo, nuestro universo, la vida del más allá y las dimensiones superiores, un subconjunto o realidad física de un no realidad física. Mapa de Jürgen Ziu. Physical dimensions, dimensiones físicas, los puntos negros, más sólidos, materiales, físicos y las contrapartes dimensionales más etéreas hasta llegar a la pura realidad no física. El diagrama de Jargen muestra un modelo burdo de las dimensiones que podrían invertirse, lo físico en el interior, las dimensiones más altas en el exterior o podrían ser un plano infinito. El modelo no se presta adecuadamente a la ilustración ya que en realidad se trata de estados de consciencia pero proporciona una idea de las relaciones entre las dimensiones. Las dimensiones físicas en el exterior indican que podría haber cualquier número de universos físicos. El nuestro es solo uno de los puntos negros. Las cadenas globulares se hacen más grandes a medida que descienden hacia su fuente original o centro. Los universos subyacentes son enormes, más grandes que el físico el cual es sólo una pequeña fracción del todo. Los universos de dimensiones superiores se hacen más grandes y numerosos a medida que se acercan a su origen o centro y adquieren un aumento masivo de poder creativo cuanto más se acercan. Podría haber cualquier cantidad de creaciones con dimensiones infinitas y universos ilimitados. Son tanto lineales como paralelos, cada jerarquía globular representa un universo con su contraparte subyacente. El modelo de Frank Keppel. Foco 4. Pura subjetividad. Foco 3. Consciencia colectiva. Foco 2. Subjetiva. Sueños lúcidos, etc. Foco 1. Donde estamos? La realidad física. El PMR de Campbell. El modelo de Frank Keppel se divide en cuatro focos, como si de una muñeca matrioska rusa se tratara. Este modelo es llamado el modelo de la realidad ampliada. La realidad ampliada está dividida en cuatro áreas primarias, etiquetadas como foco 1, 2, 3 y 4. La conciencia está dividida en cuatro áreas, pero la conciencia no termina ahí. La conciencia es infinita. Puede haber un número infinito de otros sistemas, ya sea como el nuestro o quizá muy diferentes. Pero concentrémonos en la estructura de nuestro sistema en particular. Este sistema está dividido en focos, foco 1, foco 2, foco 3 y foco 4. Juntos ellos forman la totalidad de nuestro continuum de consciencia, o todo lo que es, al menos en nuestro sistema. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio continuum de consciencia, que existe a través de estas cuatro áreas. En este sistema, las áreas primarias de nuestra realidad ampliada no son lugares, estas áreas son focos de atención a lo largo de nuestro propio continuum de consciencia. Monroe fue un pionero en esto y fue él la primera persona que se dio cuenta que esas áreas eran de hecho focos de atención y no lugares, de ahí el término enfoque, junto con los números que usaba Monroe, como por ejemplo enfoque 10 enfoque 21, etc. Para este sistema, la realidad ampliada está partida en cuatro áreas primarias y cada una tiene lo que se llama su foco primario. Cualquiera que esté leyendo esto dentro de la realidad foco 1 tiene su foco primario fijado en lo físico. Cuando nosotros nos proyectamos, nuestro foco primario no cambia. Nosotros podemos cambiar nuestro foco de atención, pero nuestro foco primario permanece siendo foco 1. Piensa en tu foco primario como tu foco hogar, tu casa. Digamos que visitas a un amigo en otra dirección, otra casa. Durante la duración de tu visita, la dirección de la ubicación de tu amigo se ha convertido también en tu dirección de tu ubicación, en tu dirección temporal. Pero eso es solamente durante la duración de tu visita. La dirección de tu hogar permanece siendo la misma solo has cambiado de dirección temporalmente. Según este sistema, es lo que nosotros hacemos cuando nos proyectamos a otra realidad, aunque sea en sueños. Nuestro foco primario sigue siendo el mismo, pero nosotros cambiamos temporalmente nuestro foco de atención hacia otra área de nuestro continuum de consciencia. Durante el tiempo que nosotros estamos vivos dentro de lo físico, nuestro foco primario es el foco uno, cuando una persona muere, lo que nosotros vemos objetivamente como muerte es una representación objetiva o translación de la persona cambiando su foco primario desde el foco 1 al foco 3 de consciencia. Cuando cambias tu foco primario, todas las interacciones subjetivas con tu cuerpo físico se detienen. En otras palabras, el albergue físico detiene su funcionamiento a medida que te despojas de él y te vas a vivir dentro del foco 3. Esta área se conoce como el área de transición, entonces hay cuatro áreas primarias y tu actual foco primario es el foco 1. Resumiendo, en el sistema de Frank la realidad estaría dividida en cuatro focos o enfoques. Nuestra realidad física y material sería foco 1, los sueños serían foco 2, la vida después de la muerte sería foco 3 y la fuente sería foco 4 agrupando los mapas. Como hemos podido ver, estos cuatro mapas que he seleccionado y que en mi opinión son de los mejores, tienen un parecido bastante asombroso, al igual que los mapas del más allá que podemos ver en las diferentes religiones a lo largo de la historia. Podemos ver que las realidades se agrupan en una suerte de capas o conjuntos. Cada capa o conjunto está dividido en otras realidades y lo más importante, no son lugares físicos en sí mismos en términos de espacio-tiempo, sino que son lugares reales pero creados dentro de lo que sería el espectro de la consciencia, que lo abarcaría todo. Algo así como las bandas de frecuencias dentro del espectro radioeléctrico. Podemos ver cómo existe una forma de agrupación de conjuntos mayores de nuestro sistema, universo físico, vida más allá de la muerte, etc estaría integrado en un solo conjunto mayor, dejando a la vista otros conjuntos mayores que no tendrían nada que ver con el nuestro, los cuales estarían formados por realidades con otras leyes y física, y totalmente ajenas a lo humana. Aquí ya podemos empezar a ver por qué parece haber una agenda que no es humana, promovida por seres que no pueden venir de forma física y necesitan invadir a través de otros medios. También podemos empezar a entender cuando Jordi Rose habla de que la computación cuántica aprovecha los recursos de otras dimensiones. Para la próxima entrega, parte 2, usaré los modelos de Tom Campbell y Frank Keppel para poder explicar de dónde vienen y qué es lo que quieren y por qué la tecnología y en especial las telecomunicaciones, bandas de frecuencias dentro del espectro radioeléctrico, juegan un papel importante en todo esto. Un abrazo, amigos.